Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? En este momento me estoy dirigiendo hacia el entrenamiento anti-Shogun eh, en este capítulo de Genshin Impact y pues amigos míos, cada vez me siento más poderoso aquí, así que siento que también la historia eh, va avanzando muy bien, muy bien y no les puedo negar que tengo muchas ganas de volverle a golpear el rostro a esa Shogun, obviamente esta vez sin eh, perder, ¿no? Porque la última vez pues, nuestro personaje perdió. Entonces vamos a ver si esta vez este entrenamiento anti-Chogun realmente va a resultar efectivo. Con la vieja esta que pienso yo que es como traidora, pero vamos a ver. Vamos a hacerlo aquí. ¿Para qué sirve este mecanismo? Piensa que es un catalizador que puede reproducir los movimientos de combate de la Shogun Raiden, wow, lo he creado a partir de mi propia memoria, lo que significa que debería ser perfectamente preciso, a menos, claro está, que sus habilidades hayan disminuido. Te ayudará a averiguar sus movimientos de antemano e idear una estrategia para contrarrestarlos, esto debería ser de gran ayuda, ¿no crees? El objetivo es tratar de no ser alcanzada por los ataques Como ya te has librado una vez de una muerte segura de sus manos Supongo que podrás soportar esto, ¿cierto? Pues sí, ¿no? A ver, completa el entrenamiento anti-Shogun Raiden A ver, a ver ¿Se activa? ¿Activar desafío final? ¿Cómo que activar desafío final? ¿Se tiene más desafíos? A ver, pero ella es eléctrica ella es eléctrica. Vamos a ver, comenzar desafío. ¿Cómo es la cosa? Completa el entrenamiento. Uy, ya de una vez, ¿qué, qué dónde está? ¿Qué, qué, cómo es la cosa? No, pero ¿qué va a hacer? Evita que te golpee el movimiento rematador. Ah, ev evitar, evitar, evitar. ¿Y de dónde, dónde viene? Ah, no, ya, ya entendí cómo funciona. El golpe este que hace en el suelo. Uy, escucha. ¡Eh! Está re, Está difícil. Está difícil. ¡No! Por ejemplo, el movimiento rematador. Yo no me doy cuenta cuando. ¡Ah! No, desafío fallido. No, no, no. No, no, esperen, esperen. ¿Cómo me van a poner así...? A ver, la verdad es que he hecho este este desafío chorrocientas veces y sigo sin entender cuál es el objetivo, porque cuando salen las tres luces al final, los tres como orbes, mmm, yo los intento destruir y, a, y antes resultó es perdiendo, entonces no no sé no sé qué va a hacer. Ush, qué buenas. Por ejemplo, ahorita que aparece uno, uno de estos bichos. Ahí lo destruí. ¿Y qué? Lo logré. Lo logré. ¡Ah, si sí era así! ¡Qué pendejo! <risas> Listo, hablemosle a esta. A ver. Ok, es muy importante entonces destruir uno de esos pilares. ¿Eso es todo lo que tienes? <risas> ¿Cómo es que sabes tanto sobre la Shogun Raiden? ¿O oh, ¿me preguntas a mí? Tal vez sea porque soy el espíritu familiar del Arconte Electro. ¿Cómo que el espíritu familiar? ¿Qué? ¿Como Duvalin con barbatos? Paimon nunca lo hubiera imaginado. Ah, tal vez se sentirían más convencidas si me vieran en mi forma de kitsune. De kitsune, o sea, de un lobito, ¿no? Me encantaría verlo. Ni lo sueñen. Más curioso que mi apariencia es el hecho de que ella y yo ya no nos veamos, ¿no crees? Una nación que dure toda la eternidad es un sueño que ambas compartimos. Pero yo no creo que eso sea lo mismo que una eternidad completamente estática. En algún momento, ella comenzó a ir por un camino por el que se me hizo cada vez más difícil seguirla. Ey nunca se despidió de mí antes de entrar en el plano de la utimia. Tal vez solo sea la ilusión mía, pero creo que lo hizo deliberadamente como forma de mantener nuestra amistad eterna. Al no despedirse ni volver a verme, nuestra relación seguirá siendo para siempre como era, al menos en su mente. Quizá la Shogun Raiden es la que vive en una ilusión. Dado que nos hemos embarcado en dos caminos muy diferentes hacia la eternidad, puedo mantener el statu quo o hacer lo que sea necesario para reencaminarla, cueste lo que cueste. Elegí esto último porque, si aislarse obstinadamente en el plano de la ultimia es su idea de la eternidad, entonces mi deber como su espíritu familiar es sacarla de su propia cabeza y traerla de vuelta al mundo real. Oh, Miko, qué gran amiga eres. Solo les cuento esto para que entiendan bien mi plan ¿Podrían ahorrarse los sentimentalismos por el momento? Ya suficientemente charla por hoy ¿Es hora de las fase 2 del entrenamiento anti-chogul? ¿Hay una segunda parte? Ay, no me joda ¿Y ahora? ¿Otra vez? Ah, carajo, a ver ¿Qué hay que hacer? ¿Otra vez lo mismo? Ah, ahora ahora derrotando enemigos Uy, esto va a estar más loco O sea que eso me va a entender que ya va a liberar enemigos o qué? Hay que rotar un total de, de 10 enemigos. Bueno, lo bueno es que este personaje evita el rayo. Bueno, a ver, otros más. ¡No! Uy, esto va a estar más duro. Aquí sí va a estar más duro esto. ¡No! ¿Listo? Listo. A ver, ¿qué dice el amigo? ¡Uf! Por fin hemos terminado. ¿Cómo nos fue? Lo hicieron de forma admirable. pues Pude ver su determinación y su esfuerzo. ¿Entonces crees que estamos listas para vencer a la Shogun Raiden ahora? ¿Cómo decirlo? No son rival para ella en absoluto. Espera, ¿qué? ¿Así que todo esto fue una completa pérdida de tiempo? Jeje, ustedes son la parte más importante del plan, sé lo que hago, no creerán que las abandonaría sin ninguna posibilidad de ganar, ¿o sí? Hablando de eso, viajera, ¿qué piensas de las posibilidades del ejército de resistencia? Honestamente, tienes toda la razón, quizás, pueda quizás puedan vencer al ejército del Shogunato en una batalla abierta Pero si se enfrenten a la mismísima Shogun Raiden, están jodidos Teniendo en cuenta que les arrebataron sus visiones para incrustarlas en la estatua, no tienen muchas esperanzas después de todo Tampoco tienes por qué ser tan brusca, Fielina es la capitana del escuadrón pez pues es número 2, ¿sabes? No pretendo menospreciarlos, al contrario, precisamente debido a esta impotencia y a que les han arrebatado sus visiones, su voluntad es aún más valiosa En resumen, si todo va según lo planeado, todavía podrían ser de utilidad Entonces, ¿cuál es el plan? Vaya, ya es la hora, tengo que recibir a otro invitado podemos hablar más en el gran santuario Narukami ¿De repente tienes que recibir a una invitada? A Paimon le cuesta entender cómo trabajas Pues bueno, entonces nos vamos a ir al Gran Santuario Narukami de nuevo va a seguir a esta muchacha porque es toda rara, ¿no? A ver quién es la invitada. Me da vaina pensar que sea alguien raro. Bien, podemos hablar aquí. Me preguntaste por nuestro plan y de hecho lo he estado meditando durante mucho tiempo. Antes de hacer un plan, ¿qué es lo más importante y qué hay que hacer? No sé, qué cosa, debes entender la situación a la que te enfrentarás, o enfrentas, perdón. Obviamente el decreto de captura de visiones fue ideado como un medio para manipular a la Chogun y los que estaban detrás de él sabían muy bien su condición como marioneta enfocada únicamente en la eternidad. O sea, se puede decir que la marioneta de la Chogun, eh, debido a esa misión de mantener la, la eternidad, Toma esas decisiones, pero en verdad no es la Chogun la que las está tomando, es como lo entiendo. Eh, Los Fatui lo hicieron para crear una gran demanda de engaños. Sí, esa es la mejor Esta prueba es que, que tenemos ahora. para seguir. Ahora también sabemos que cada aspecto de la promulgación y ejecución del decreto de captura de visiones ha sido encabezado por la comisión Tenryou desde el principio. Ayaka decía que cada vez que presentaban una petición contra el decreto de captura de visiones, las comisiones Tenryou y Kanjou la habitaban de inmediato sin negociar. La Comisión Tenryu trabaja para los Fatui. Sí, está muy claro que tanto la Comisión Tenryu como la Kanju están metidas en alguna especie de complot con los Fatui. Humanos necios, cegados por su codicia. ¿O sea que en verdad no es traidora esta? Por lo tanto, la situación actual es que nuestro antagonista de los Fatui sigue en libertad. Tiene a las dos comisiones traidoras en la palma de la mano y está distribuyendo engaños desde las sombras. ¿Y no era escaramucha. Desgraciadamente, dado que está bajo la protección de las dos comisiones y de la Shogun Raiden, nos resultaría bastante difícil ponerle las manos encima. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Será más fácil empezar con alguien de Inazuma. Así que mi plan es incitar a una rebelión en la comisión Tenryu. ¿Una rebelión? ¿De qué estás hablando? Después de todo lo que acabas de decir, suena a que la comisión Tenryu ya se rebeló. Cuando digo rebelión no me refiero a traicionar al shogunato, me refiero a incitar a cierta persona a traicionar a la comisión Tenrou. ¿Y quién es esa persona? Si logramos convencerla, convencerla estoy segura que podremos conseguirte otro encuentro con la shogun raiden. No os dejes con la intriga. Te daré una pista, está al mando del ejército de la Chogun Ah, pues la vieja con la que nos enfrentamos la vez pasada Visita el santuario cada mes por estas fechas y es nuestra invitada de hoy Ajá, ahí está Ah, y parece que está justo detrás de ti Cuyo, Sara No muevas ni un músculo ¿Qué agallas tienes para presentarte en el santuario cuando hay una orden de arresto tuya en vigor? Ni se te ocurra intentar algo, ríndete y ven conmigo al cuartel general Captúrenla A sus órdenes ¿Cuyo usará? Oh, parece que estás olvidando que este es el gran santuario de Narukami. Aquí está estrictamente prohibido el uso de la fuerza. Antes de continuar, ¿a quién de ustedes les gustaría enfrentarse a cargos criminales por deshonrar a la Shogun? <ríe> Se emberracó. Suma sacerdotisa Yae, por favor dígame que no estás refugiando aquí a una criminal buscada. Solo somos amigas. No veo qué tiene que ver esto con dar refugio. Dile a tus subordinados que se vayan. Tenemos cosas de las que hablar. Todos ustedes. Fuera. Como ese. Suma sacerdotisa Yae. Tengo curiosidad. ¿No es también una deshonra hacia la Shogun esconder a una criminal buscada en su santuario? Eres la misma de siempre Cuyo Usara Nadie puede igualarte Cuando se trata de la lealtad a la Shogun Como sirvienta la lealtad a La Shogun es mi deber Y como guerrera Dedico mi vida a seguir sus pasos Incluso aunque un día se apoderara de tu visión El decreto de captura de visiones Es el camino elegido por la Shogun Y no lo cuestionaré Qué lástima, una devoción tan sincera, pero desprovista de sentido alguno por las circunstancias. ¿Debería decir que te han mantenido en la oscuridad o que eres la única que aún no lo ve con claridad? Suma sacerdotisa, hable sin rodeos, dígame exactamente lo que quiere decir. El decreto de captura de visiones es una trampa, parte de un complot de los Fatui para poner a Inazuma de rodillas. Y tus amos, el plan Kujou de la comisión Tenryou, son los que impiden que la verdad llegue a la Shogun está diciendo que el clan Kujou traicionó al shogunato? Sí, eso es exactamente lo que estoy diciendo. Su más sacerdotisa, Tua, su acusación no solo es peligrosa sino ridícula. El triubirato ha servido a la shogun desde tiempos antiguos y le sigue siendo absolutamente leal hasta el día de hoy. ¿Quién lo dice? ¿Quién lo dice? Desde que, fa, desde que fui adoptada por el clan Kujou, no he visto ni oído más que devoción hacia la Shogun en todos los niveles de la comisión Tenryou, especialmente el líder del clan Kujou Takayuki. Él venera el filo, o sea, Kuyou fue el que la adoptó a ella, ¿no? Él venera el filo del pensamiento vacío más que a nadie. Mi propio respeto por la Shogun palidece en comparación con el suyo. ¿Cómo podría, en su sano juicio, actuar contra la Shogun? Tres días. Vuelve aquí en tres días y te mostraré las pruebas. Uy, esto va a estar bueno. Como suma sacerdotisa, hay una cosa que sé muy bien. La gente solo cree lo que quiere creer. Hay cosas que no se ven simplemente porque no se quiere mirar. Y por eso, me corresponde poner la verdad ante tus ojos, en toda su fealdad. ¿Tres días? Aquí estaré. Pero si no veo ninguna prueba, exigiré una disculpa formal por calumniar al clan Cuyo, Además, ella tendrá que venir conmigo. Perfecto, entonces te veré en tres días. Lo espero con ansias locas. Eso fue aterrador. Paimon no esperaba encontrarse aquí con Kujou Sara. Pero... Pero, Miko, mencionaste las pruebas de la traición de la comisión Tenryou. ¿Está todo bajo control y listo para ser usado? ¿O. ¿Por qué siempre haces tantas preguntas? Por supuesto que no, pero tenía que decir algo porque claramente no la estaba convenciendo. Paimon debe decir que eso no es del todo inesperado. El plan de cambiar la mente de una deidad es, un gran, es una gran apuesta. No podemos esperar a tener el control de cada detalle cuando nos enfrentamos a una divinidad. ¿O ¿Oh, sí? Bien, pero ¿qué vamos a hacer? Solo tenemos tres días. Si queremos conseguir nuestras pruebas vamos a necesitar algo de ayuda. Vengan conmigo, debemos despertar a la profesional. ¿Despertar? ¿Cómo que despertar a la profesional? Pues bueno amigos, vamos a despertar a la profesional, pero no lo haremos en este capítulo sino el siguiente. Así que ya saben, no olviden darle like, comentar y suscribirse. Y pues coméntenme qué les ha parecido esta historia. De Genshin aquí en este, este, el que? El continente de Inazuma, ¿no? En el país de Inazuma, porque el continente es todo, ¿no? El país de Inazuma. Nos vemos en la próxima. Bye bye.